extrema derecha que no existe un efecto de amada. Se trata de un salida. El aumento de las llegadas a las costas de Canarias es la consecuencia. Obliga a las personas migrantes a enfrentar una travesía mucho más larga y peligrosa. Es muy duro, ¿no? Eh, tener que hablar con la familia de Aimer y resaltar también y poner en valor el trabajo que hace todas las compañeras que hoy están aquí con nosotros. ¿sí? de la PDHA.